La charla de hoy es introducirnos, aprovechando estos 100 años del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires, 100 años del único subterráneo en la Argentina, con toda la problemática que nos trae en, el, en estos días, eh, queríamos repasar la historia, aprovechar la feria para empezar a repasar la historia del subte, cómo fue surgiendo los conflictos que se generaron, qué soluciones trajo el subterráneo, y por eso lo convocamos acá a Dan, que ha tenido la interesante tarea de dedicarse a estudiar esta historia enterrada del subterráneo. Y esto es, digamos, un aperitivo, porque... Confiamos en el segundo semestre en la legislatura, hacer una serie de, un ciclo ya de exposiciones que entre más al detalle de diferentes cosas que va a plantear Dan hoy y que nos parece que hay que a, a, a, al mismo tiempo que hablamos de la historia del subterráneo, que hacemos el paralelismo, que vamos diciendo lo que fue pasando, cómo se fue desarrollando, los diferentes conflictos que tuvo. El subte de todo tipo, técnicos, políticos, eh, de intereses económicos de las diferentes eh, agencias o empresas de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, veremos que en esa historia, y seguramente hoy también saldrá, no es, no es casual que el subte genere tantos conflictos porque se opone a muchos intereses económicos que... Eh, subsisten gracias a que el subte no es la solución central de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces decía que vamos a tratar de hacer, estamos organizando como legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un ciclo que, que nos permita al mismo tiempo que, discutimos la, que, que mostramos la historia del subte, discutir los problemas actuales del subte y las soluciones que existen profusamente para tener un subte como la ciudad de Buenos Aires se merece y como la demás, la ciudad de Buenos Aires y todo lo que vivimos en ella necesitamos para mejorar nuestras caóticas condiciones de movilidad por la ciudad incluso por la región metropolitana. Así que aprovechando que hay mucho ruido, yo voy a dejar acá para que no se nos haga muy insoportable la hora que tenemos que estar acá. Y le paso la palabra a Dan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias Rafael y muchas gracias al Laboratorio de Políticas Públicas por permitirme eh, este espacio para poder compartir con ustedes una larga investigación de casi 5 o 7 años que fue parte de mi tesis doctoral en la Universidad de Londres, donde quise dar cuenta de qué significa para nosotros el subterráneo de Buenos Aires indagando el origen del subte hacia los primeros proyectos que nacen allá a fines del siglo XIX, hasta la concreción de la línea X en 1944. Es Por tanto, esto es una historia de la modernidad de Buenos Aires y cómo Buenos Aires es recordada como una ciudad progresista y una ciudad que tuvo el primer subte de Latinoamérica o del habla hispana. Julio Cortázar decía que los porteños llamamos subte al tren subterráneo como si le tuviéramos miedo al significado de la palabra completa, subterráneo. Y con la abreviación, tratáramos de neutralizar ese significado tenebroso. La Academia Nacional de Letras señala que el truncamiento, subte, es típicamente argentino dado que en español la palabra más usada para subterráneo es metro, del francés metropolitan. Nosotros usamos subterráneo directamente la traducción del inglés, underground. Al igual que en otras ciudades del mundo, Buenos Aires, en Buenos Aires el subterráneo significó no solo un cambio en la estructura urbana y en las prácticas cotidianas, sino también un nuevo modo de percibir, experimentar y simbolizar nuestra ciudad moderna. El subterráneo en teoría cumplía con el ideal modernista de una organización racional del espacio, ¿sí? que fue una imagen que empezó a nacer en el siglo XIX, paradójicamente, no en el subterráneo, sino a través de imaginadas trenes elevados o galerías elevadas de cristal, que, nos, que eran como una especie de movilidad encapsulada, transparente y despegada del suelo. Como una burbuja de cristal, digamos, que nos protege de las inclemencias del tiempo y separa los modos de transporte. El subte cumple ese ideal de movilidad encapsulada, pero debajo de la tierra. Lo cual lo obliga a esforzarse por crear una mente limpio y luminoso para sustituir la burbuja transparente. La sola idea de viajar bajo tierra fue recibida con rareza aquí y en todas partes provocando fascinación tanto como rechazo, despertando esperanza tanto como miedos. La pregunta entonces es, ¿cuáles fueron las ambigüedades o las experiencias sublimes o ambivalentes particulares que provocó el subte en Buenos Aires? Mi tesis concluye en que, en tanto artefacto cultural, el subte expresó las tensiones de la modernidad, si entendemos la modernidad también como una experiencia urbana. Por un lado, el subte significó un transporte cómodo, rápido y seguro, que reforzó la idea de que las innovaciones científico-tecnológicas benefician la vida social en su totalidad. Una idea que renovaba por ese entonces la confianza en el progreso. El subte realzó el prestigio de la ciudad como metrópolis y a su vez la del país como una joven nación moderna. Pero por otro lado, al igual que otros subtes del mundo, el de Buenos Aires fue recibido con ambivalencia, ambivalencia con fascinación, tanto como con extrañeza, incluso con ironía, llegando a ser objeto de crítica al ser percibido como una herramienta de disciplinamiento en un mundo regido por la puntualidad. Junto a esto, el viaje fue visto como una mera traslación, un viaje mecánico, y al pasajero como un autómata. Uno de los primeros resultados que me topo cuando veo la ciudad de Buenos Aires en el pasado es que tenemos los mismos problemas actuales, ¿sí? Es que el subte tuvo una recepción muy positiva en Buenos Aires dadas las malas condiciones del tráfico callejero. Como ustedes pueden ver, tenemos fotos de 1909 o de 1930, en las que el tráfico y la congestión y los accidentes de tránsito son una cosa cotidiana. En todo el período analizado, la circulación en Buenos Aires constituía una preocupación para gobernantes, técnicos y opinión pública. Junto con la estética y la higiene, la circulación era una de las tres dimensiones más importantes de cualquier plan urbano para Buenos Aires. Tempranamente también se advertía que ante el crecimiento del tráfico, ¿sí? la planta urbana heredada en la época colonial, es decir, la cuadrícula, era insuficiente que las regulaciones del tránsito no bastaban porque el problema era principalmente estructural. Aquellos problemas se resumían en los siguientes. Fíjense, la angostura de las calles centrales, el diseño andamero. La ubicación geográficamente descentrada en nuestro centro, porque no tenemos un centro geográfico, está al este, junto al río, donde todos vamos a un solo punto. Y el proceso de concentración o centralización de las principales ciudades, eh, actividades de la ciudad alrededor de Plaza de Mayo. Estos eran los problemas que detectaban en el siglo XIX. Hoy estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Este diagnóstico de la circulación urbana el urbanista de La Paulera lo llamó en 1929 que tenemos un problema de estrangulamiento. Es decir, tenemos una especie de abanico en la ciudad y todos vamos hacia el mismo punto. Es como un, un cuello de botella. ¿sí? Y esta percepción yo la encontré desde el siglo XIX hasta 1940. ¿sí? Más allá de que la escala y el volumen del tráfico cambió totalmente. Pasamos de tener 100 autos a tener casi 20.000 automóviles. Pasamos de tener 400.000 personas a tener más o menos 2 millones de personas. Y en todo momento se percibía que la ciudad era un caos. Y más allá de que se lograron algunas reformas, aunque hicimos dos diagonales bastante cortitas, hicimos la 9 de julio, ensanchamos calles, abrimos avenidas, hicimos la General Paz, aún así se percibía que eso no era suficiente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del subterráneo? Hay ventajas técnicas. Y básicamente es que el túnel lo que permite es desarrollar una velocidad sin obstáculos logrando eficiencia en la reducción del tiempo de viaje, en una sociedad donde el tiempo vale dinero y logrando seguridad al evitar accidentes. En esto último el subte siempre fue muy eficiente. Tuvo una gran eficacia. Las únicas muertes que se registran son suicidios y no más de seis anuales, pero no hubo accidentes en el subte. Hay que aclararlo esto. No hubo accidentes ni chocaron subterráneos. Ahora bien, el subte logró encarnar las ideas de progreso y civilización, en varias formas. Primero fue concebida como un artefacto progresista, y con esto me refiero a, la, a, a cómo entendemos progresismo hoy en día. Porque fue pensado la, por la municipalidad en 1907 como un sistema público en el sentido de acceso universal que se tradujo en la tarifa de 10 centavos, pero también en una extensión de la red, el proyecto El Metropolitano de 1907, que piensa Carlos Teddy Alviar y se lo encarga el Departamento de Obras Públicas, era una red de 100 kilómetros, con nueve líneas que cubría desde Belgrano hasta La Boca y conectaba flores con Belgrano. Por lo tanto, el subte era una herramienta para aliviar la congestión, es cierto, pero también era progresista porque ayudaba a las masas a encontrar en el suburbio un lugar barato para vivir y de mejor calidad de vida que en el conventillo del centro. Segundo, fue un ejemplo concreto el subterráneo de cómo Buenos Aires se convertía en una metrópolis moderna y cosmopolita, comparable con las principales ciudades europeas y americanas. Cabe destacar que esta representación y este orgullo no era solo local, ¿eh? también era una mirada de los extranjeros. Un observador norteamericano decía en 1909 cuando se estaba en tratativas el primer subterráneo, decía en breve Buenos Aires va a tener un sistema de ferrocarriles subterráneos y que entonces se merecerá ser llamada una metrópolis mundial con todas las letras. Esto es en el New York Times en 1909. Tercero, la carga valorativa del subte como instrumento del progreso no solo se basaba en las ventajas que ofrecía esta movilidad encapsulada, es decir, confort, rapidez y seguridad, sino también en la transformación del espacio que implicó su construcción. La transformación del subsuelo, es decir, de un medio ambiente natural a uno tecnológico artificial, fue muy significativa porque es una demostración del progreso, del poder del hombre, y la técnica sobre la naturaleza y un momento de modernidad, al ser típico acto de destrucción creativa. La excavación se convierte entonces en una expresión simbólica y material de la fuerza del progreso sintetizado en la frase, el espectáculo de la ciudad destripada. La frase acuñada por el diario El Mundo en 1928, en la víspera del inicio de la construcción de la línea B, remitía el recuerdo de la construcción de la línea a cielo abierto. El carácter de espectáculo remitía al impacto visual que tenía esta construcción. Imagínense los portiños mirando lo que está pasando en la Avenida de Mayo un año después de los festejos del centenario, un año después que se había remodelado toda la plaza, se la, rompe, la avenida se la rompe enteramente, la Plaza del Congreso se la rompe enteramente para meter un subte. De hecho, el interior de la Tierra como algo sagrado, que es desacralizado por la acción humana, aparece en la revista PBT. En 1913, del siguiente modo, dice, el vientre de Buenos Aires no estará sosegado de ahora en adelante, el tranvía recorre sus entrañas, al planeta que tiene el honor de albergarnos, lo vamos agujereando por donde nos conviene, convirtiéndolo en una especie de flauta. La humanidad encapsulada, decía, tiene un fuerte componente utópico. No solo cambia las prácticas de viajar por la ciudad, sino que implica un nuevo modo de experimentarla, de percibirla, un nuevo espacio artificial. Así se imaginaba la estación Constitución, con hombres leyendo, mujeres con niños o mirando este, las vidrieras a los costados. Solo comparen con hoy. Como decía, el subterráneo será más seguro y confortable, pero además de rápido. Y esto tendrá una carga positiva porque significa que el progreso tecnológico es también progreso social. El ingeniero Stock en 1930 decía sobre nuestro subte, eh, repetía un, un argumento que aparece mucho en la época y es que la rapidez del medio, del, este medio subterráneo le va a permitir a los trabajadores volver a sus casas para el almuerzo contribuyendo no solo a su salud física sino moral. Y voy a citar para que vean cómo se imaginaba esto. Imaginemos por un momento los sacrificios a que se somete diariamente un empleado u obrero que para almorzarse trasladas del centro hasta su vivienda situada en los suburbios. Extenuado no solamente por su trabajo, sino también por los movimientos rítmicos del tranvía, debe ingerir su alimento en un tiempo récord, encargándose los movimientos del vehículo de completar la digestión en el viaje de vuelta. Fácilmente se deduce las consecuencias desastrosas que estos hechos tienen sobre la salud física y moral del individuo. Quería decirles entonces que el subte vino en un lugar de congestión, al igual que la calle. Si el subte idealmente era una solución y presentarnos una movilidad ordenada, rápidamente se convierte en un lugar donde, aunque era mucho más seguro porque no había accidente, las incomodidades para viajar en las horas pico no eran diferentes al transporte de superficie. Tal es así que en 1928 se crea un vagón exclusivo para mujeres, ancianos y niños, por ser considerados los más débiles dentro de la multitud. En definitiva, si el subte fue concebido como la contracara de la calle o un transporte aséptico, digamos, con el uso se contaminó de la vida urbana como la calle. Y esto es inevitable que pase así. Y esto es importante que entendamos que el subte es parte de la ciudad. Por lo tanto, no, no hay que pretender una idealización tan tremenda como lo hacía la idealización técnica. El contraste con la vida de la calle no era solo enfatizado por el hecho de que el subsuelo es el lugar de los muertos, la PBT decía, antes solo muertos iban al hoyo, ahora también se entierran a los vivos. Sino que la arquitectura del subte, como pueden ver ustedes en esa entrada del subte de la línea A, era objeto de crítica. En 1918 la revista Plus Ultra tiene un artículo sobre gustos dudosos de la ciudad. Y disgustía el gusto que tenían las verjas de hierro forjado de la entrada de la estación de la línea A. Criticando el diseño, el artículo compara la entrada con la de un cementerio, incluso cuando el diseño es bastante discreto, si se lo compara con los de, por ejemplo, París, que son esos Art Nouveau que parecen la entrada al infierno. Ahí el autor dice, ¿no es verdad que parece una enorme tumba de esas que abundan en la chacarita? Yo siempre la veo con una cruz y una corona en la parte superior y no puedo convencerme de que esa sea la entrada para tomar un tranvía. El subte de Buenos Aires fue, en comparación a otros metros del mundo y medios de transporte público de la misma ciudad, un transporte barato. La tarifa se mantuvo a lo largo del periodo en 10 centavos, lo que lo tornó accesible en términos económicos a grupos sociales de diferentes ingresos. No obstante, todos conocemos el diseño de nuestra red, en términos geográficos las líneas de subte, a pesar de cruzar to varios barrios distantes del centro, no los cubren en su totalidad y menos aún conecta los suburbios de la zona con las zonas industriales solo entre zonas residenciales con el centro administrativo y comercial, que son las principales actividades de la ciudad. ¿Sí? Los pasajeros del subte pertenecían a una heterogénea clase media que se estaba formando en los años 30. Empleados de comercio y estatales, profesionales, comerciantes, entre otros. Hombres y mujeres que residían en los suburbios donde habían conseguido probablemente comprar un lote y lentamente hacerse una casa, o rentar una propiedad más privada que el casco histórico. Viajaban diariamente al centro a realizar sus actividades laborales y trámites, pero también para hacer compras y divertirse en teatros y cines. Un artículo de 1934 dice que lo caracteriza a ese pasajero del transporte público como el empleado. El empleado dice la quinta esencia del dinamismo porteño. Dice, Buenos Aires se despierta a las 7 de la mañana, cuando los empleados dejan su casa en los suburbios y cuando el centro es invadido por la falange de empleados. En el centro puede verse... Las fantásticas entrañas de acero y cemento de Buenos Aires vomitando por sus bocas subterráneas un compacto mar de agitadas cabezas humanas. Pero el empleado no solo es símbolo del dinamismo y la vitalidad de la metrópoli, sino que encarna la urgencia con la que ella se vive. De modo que en las estaciones de ferrocarriles se observan trenes repletos ansiosos de pasajeros, contingentes de empleados que nerviosos consultan sus relojes o las grandes esferas en la estación férrea. Una sola preocupación los embarga, llegar ahora. Suprema ley de todo empleado. Para ellos termina el artículo, debería existir un escudo que dijera siempre horario. En síntesis, y para terminar, la historia cultural del subte de Buenos Aires da cuenta de las experiencias y representaciones generadas por la rápida urbanización, por la aceleración del viaje cotidiano a través de un espacio artificial bajo tierra, que simbolizó el ordenamiento racional del espacio de circulación, creando uno nuevo, ante la imposibilidad de reformar la calle. El subte de Buenos Aires va a entenderse en esta diaglética con la calle, con sus vivencias y significados que la caracterizaron como un espacio caótico. De allí se entiende la mirada positiva y hasta esperanzadora que existió sobre el subte a principios del siglo XX y el modo en que se lo consideró la, ciudad, la solución ideal para el tráfico hasta el día de hoy. Pero esa dialéctica se complementa con la revalorización de la vida callejera ante las ambivalencias que genera el subte por su naturaleza subterránea. Ambivalencias que se manifiestan si ustedes ven en la planificación del subte. No tenemos túneles muy profundos como Londres u otras ciudades. ¿Por qué? Porque los planificadores dijeron que queremos algo muy cerquita del, del suelo. Es la línea A. Que, porque si no la gente no va a bajar. Y porque es antihigiénico y porque se pierde la vida natural. Es decir, que los mismos planificadores decían, es la solución ideal, pero no vayamos muy profundo. A eso yo le llamo yo, le llamo yo el subte discreto. En su construcción generó esta idea de la ciudad destripada. De una ciudad que se desgarra. Y en el uso aparece esta representación de Necrópolis, Ciudad de los Muertos, y en la crítica de los escritores como automatización. Yo me permito agregar que la, la impresión que vuelvo a tener después de, de, de escucharlo a Dan, la similitud, los puntos de coincidencia con la, nuestra realidad actual. Y cómo muchas veces eh, lo público, lo que estamos en, en el rol público, eh, nos volvimos enredando sin solucionar y sin ofrecer problemas soluciones concretas a los problemas eh, viejos que padecemos todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Eh, este proyecto de 100 kilómetros que hoy siguen siendo 50 y que se avanzó hasta los años 40 y no se avanzó más, es una deuda de todos los que han gobernado la Ciudad de Buenos Aires preocupándose quizá en otras peleas o en otros intereses económicos, en favorecer otros intereses económicos y no favorecer un instrumento central para nuestra movilidad en la ciudad de Buenos Aires como es el subterráneo. ¿no? Eso creo que queda muy claro y también queda muy claro lo que hay que hacer para solucionar esos problemas que están desde nuestro punto de vista en... Eh, cumplir con esa meta de los 100 kilómetros y quizá pensar en 150 kilómetros de subte en la ciudad de Buenos Aires y por lo menos en el primer cordón del de, eh, conurbano Bonaerense. Quería preguntarle a Dan, eh, ¿qué, ¿por qué se empezó por la línea, digo, esa dirección que tomó eh, hacia el oeste y por ejemplo no hacia el norte? Digo, si sabes un poco cómo como lo dice una policía de 1930, la avenida Redavia, la columna vertebral de Buenos Aires. Y fue este el conflicto que generó... A ver, la ciudad se desarrolló hacia el oeste, ¿sí? Tempranamente hacia el sur, hacia la boca, pero una vez que se constituye la capital federal, se decide que se va a avanzar hacia el oeste. El oeste entendámoslo en un gran amplio sentido, porque no tenemos un norte-norte, tenemos un noroeste, ¿sí? Pero la calle de Rivadavia es la más alta y la más apta para construir un subterráneo pues no atraviesa ninguna cuenca, ningún río. ¿Sí? La línea bella tiene que cruzar debajo del Maldonado. Pero la disputa, el origen del subte, es justamente por el eje viario del oeste. Porque el Ferrocarril del oeste, estando en ONCE, dice: Yo no puedo llegar al, al, al, al puerto, tengo que alquilarle a, a, los, a los ferrocarriles del norte y del sur la entradas al puerto. Dice: ¿Por qué no puedo poner un subterráneo? La nación le dice: Sí, adelante, en 1905. Y ahí inmediatamente la municipalidad se da cuenta de que si ocupan el espacio subterráneo, la, la municipalidad nunca va a poder construir un subte. Si lo tiene que hacer, lo va a tener que hacer abajo de ese y nadie va a bajar dos, dos subterráneos para tomarse un subte. La municipalidad tiene que dar una gran lucha. ¿Por qué? Porque el subsuelo de la ciudad en ese momento, según la Constitución, el subsuelo total del territorio es de la Nación. No le pertenece a ningún distrito en particular. Por lo tanto ellos dicen, bueno, pero el tráfico lo maneja la ciudad. Sí, pero no el subsuelo. Y ahí empieza un debate que duró casi cuatro años. La historia nos dice que vino la Anglo-Argentina, que era la principal empresa tranviaria que tenía el monopolio de tranvías, controlaba el 80% de los tranvías. Vino y nos hizo un subte. No. Llegaron después de un gran debate, y luego de hacer un gran lobby para que el ferrocarril no construyera, pues el ferrocarril construía su línea subterránea, afectaba los negocios de la Anglo-Argentina. Negocio tranviario. Si cae el negocio tranviario, cae el impuesto que le pagaban los tranvías a la ciudad, que era un 6% del ingreso bruto, aparte de otros impuestos. Pero ese era el más importante. Puede entrar como pavimentación en realidad, pero era un 6% que le entraba perfecto a la municipalidad. Entonces hay un interés muy grande y muy fuerte. Y ese interés y ese conflicto, porque le tenemos mucho miedo a los conflictos políticos pensando que siempre, siempre son obstáculos. Ese conflicto, sin ese conflicto, no se hubiese construido la línea A en 1913, se hubiese construido en 1930. Nosotros trabajamos con nuestro equipo y como está en nuestra génesis, en nuestro gene de creación de Proyecto Sur, trabajamos en proyectos eh, legislativos, que es nuestra tarea, para extender el subte y para que el subte cumpla una función central en la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Proyectos hay muchos, ahora estamos trabajando en la modificación de la traza de la línea H para que justamente el subte busque los, las, a las personas y no las personas busquen al subte. Esto lo estamos llevando a la, a la estación de ómnibus de retiro pasando por la Villa 31 y conectándolo con la línea C de manera tal de que quede una primera línea casi circular, que una el sur con el sur pasando por el norte y el centro de la ciudad, eh, claro, y que, que estamos trabajando luego con, también con, con, con traversalidad, con la gente de base. Eh, entonces proyectos hay muchos, falta la decisión política de decir vamos a hacer 10 kilómetros de subte y hacerlos, ¿no? Eh, eso como, como algo central y también estamos trabajando por ejemplo nosotros en la idea también del complemento del tranvía en, en la ciudad como una manera también de mejorar eh, un problema muy fuerte que tiene la ciudad de Buenos Aires que es el problema ambiental y que está relacionado con los colectivos básicamente entonces volver a mecanismos guiados eléctricos también esto se puede lograr con buses eh, híbridos, eléctricos, que la tecnología también hoy no está del todo desarrollada en, en ninguna parte, pero eh, ese tranvía del este que quedó ahí perdido en Puerto Madero, nosotros estábamos presentando, un, tenemos un proyecto para extenderlo primero a Retiro, después a La Boca, y hay otro proyecto que tiene alguna otra gente de llevarlo, de subirlo al, al tren, a al, la línea, al Belgrano Norte para llevarlo compartiendo las mismas vías porque la trucha se da llevándolo hasta Aeroparque y Ciudad Universitaria. Entonces, eh, claramente es un problema, hay un problema de recursos que siempre aparece en el medio, pero tengamos en cuenta que... Extend, el, acá mostraba el proyecto en principio del siglo pasado, que eran 100 kilómetros del subte. Tenemos 50 y pico. Hay un proyecto, una le, leyes de la legislatura, que llevan el subte 35 kilómetros más. Ni siquiera los 100, ni siquiera se alcanzan los 100 de principio de siglo. Hacer esos 35 kilómetros de subte más le salen a la ciudad en un presupuesto carísimo, pero pongámosle igual, ese es el presupuesto, 3.500 millones de dólares. Es mucha plata, claramente, pero no es una plata imposible de afrontar para la ciudad de Buenos Aires, para una estructura presupuestaria y de recursos como tiene la ciudad de Buenos Aires. Calculemosle que en desarrollo del subte suele haber por lo menos con presupuesto propio de la ciudad, 100 millones de dólares. Entonces, hablando del dólar oficial, ¿no? 100 millones de dólares eh, de presupuesto de todos los años que la ciudad recauda para hacer no mantenimiento del subte, sino obras de extensión del subte. ¿ta? Entonces, si uno dice en un plan de 5 años, 3.500 millones de dólares con un claramente endeudándose con la nación, con algún organismo de crédito, lo que sea, pero no es una cifra imposible de afrontar en lo más mínimo, pero se necesita la decisión política de, de hacerlo. ¿no? Así que bueno, si no hay más nada, les agradecemos, bueno, Adam, reitero que...